Para el efecto de choque entre el Rasengan y el Chidori, usaremos una imagen de ejemplo, y abrimos un archivo que dejaré en la descripción del video, como siempre, realmente no recuerdo cómo hice este trabajo, así que lo guardé porque supuse que algún día lo usaría de nuevo. Abrimos el archivo PSD llamado Explosión Efecto, ya sé. Está mal escrito, la importamos después a nuestra composición. No olviden de poner todos los archivos de luz y energía que creemos en modo de trama. Después abrimos el power beam, notarán que no hay nada creado, eso es porque los aplicaremos, pero para esto yo configure el resplandor de Sasuke y Naruto, notarán los nombres completamente visibles, eso se utilizará con los pinceles de chidoría, que uso para los chidoris, este pincel me lo piden mucho así que aprovechen este recurso. Ahora aplicamos el color que corresponde, azul para Sasuke, y rojo para Naruto, usen el menú de pincel, lo habilitan presionando F5 se les hará más fácil, bueno la aplicación no es muy complicada, solo procuren no cubrir mucho a los modelos. después seleccionamos las dos capas y las combinamos vamos a filtro de licuar y empujamos las piezas para deformarlas y las ponemos en modo de trama después Y por último aplicamos un destello, y borramos unos detalles para retocar nuestra composición, espero este tutorial les facilite algunas cosas, no olviden que todo está en la descripción del video, las imágenes de luz con fondo negro se utilizan en modo de trama en fusión de capa, bueno solo guardarían su imagen, espero les guste el final, nos vemos después, hasta luego y gracias.